Cuando nosotros vamos al mar nos sentimos libres, dueños de la naturaleza. El mar nos ha permitido a nosotros desarrollarnos y trabajar libremente. Desde niños llegamos aquí a ver a nuestros padres cuando salían la pesca. Y de ahí partimos con la sangre intervenida por la mar. Nosotros ya fuimos pescadores desde que nacimos. Todo es fresco acá en nuestra comuna. Del bote mismo la gente se lleva su pescado, porque viene todavía en la malla. Nosotros tenemos que sacarlo de aquella malla para podérselo entregar a usted. El loco y el erizo es el tema principal acá, porque el erizo tiene un sabor especial y el congreso colorado son platos favoritos. La gente lo pide siempre. Y cualquier turista que quisiera venir va a ser muy bienvenido. A mí me gusta la cocina, me gusta mucho los hago. Reciben los turistas y le cocinan las comidas típicas de acá. El peror de langosta, el cangrejo dorado, pastel de langosta. Comparten mucho con uno. Se siente dentro de la familia. Los pescadores van y extraen el cangrejo, con unas trampas, yo lo compro fresquito. Y la langosta igual. Today I went to eat at one restaurant that you could overlook the river. It was really beautiful. It's amazing how close Cajón de Maipo is to Santiago. You can come here in like an hour and a half. The food is really good, like mudcan which is a spice from the Mapuche. So the whole experience was really great. I'd really recommend it to anyone. In Chile hat uns sehr, sehr gut geschmeckt. Also die Qualität, vor allem das Fische und so weiter, beispielsweise Tuna ist sehr, sehr gut. Meeresfrüchte, Meeresfrüchte auch, also Schrimps. Also wenn man es vergleicht, was man in Europa bekommt, ist man hier, hier wird man sehr, sehr gut verdient als Gast und es ist ein tolles Erlebnis. El hecho de trabajar en el mar lo satisface entero a uno. Lo llena. Algo cosa que no solía o ciento los de la mar y me vengo. Es el mar. Cuando la mar lo moja a uno, es el encanto.